Casa, cocina, habitación, colegio, recreo, piscina, río, fuentes blancas, playa, montaña, parque, médico, cine, teatro, tienda, panadería, frutería, carnicería, pescadería, pueblo, escuela de música, centro cívico. Granja, sabana, bosque, spa, centro de día, vivienda rosal, vivienda cerezo, vivienda olivo. Thank you.